Bien, estamos ante la oración. Las ganancias de la compañía aumentaron notablemente al crecer su expansión internacional un 30%. El primer paso, como sabéis, es siempre localizar los verbos del periodo oracional. Así sabemos si hay dos proposiciones, si es simple, si es compuesta, si es multicompuesta, en fin, depende. En este caso, los verbos, los tenemos ahí señalados en rojo, serían «aumentaron» y «crecer». Vemos que el segundo verbo es un verbo en forma no personal, es decir, es un infinitivo. Con lo cual, ya ahí deberíamos empezar a sospechar que esa puede ser la, la subordinada. Porque normalmente la, la principal es siempre la que tiene el verbo en forma personal. Lo siguiente, ya sabemos que hay dos proposiciones. Pues, faltaría saber qué relación sintáctica guardan entre ellas. Eh, vamos a localizar entonces el nexo, si es que lo hay, entre las dos proposiciones. Ahí lo tenemos, al... En realidad, en estos casos, el nexo no sería propiamente AL, la contracción AL, sino más bien el conjunto de AL más infinitivo. Pero para, para tenerlo más o menos claro, vamos a dejar AL. Ya sabemos que tenemos dos proposiciones y que la segunda, que es la que lleva el nexo, es necesariamente la subordinada. ¿De acuerdo? La que queda libre del nexo es siempre la principal. Luego, principal, las ganancias de la compañía aumentaron notablemente. Y subordinada al crecer su expansión internacional un 30%. En este caso, por el sentido y por el tipo de nexo, vemos que es claramente una subordinada de tipo adverbial. Falta saber, porque podríamos tener ciertas dudas uh, sobre si es de tiempo, propia de tiempo, o impropia de causa. La verdad es que la relación entre la principal y la subordinada, la relación semántica, la relación de sentido, es causal. Es decir, ¿por qué las ganancias de la compañía aumentaron? Pues porque su expansión internacional eh, eh, subió, ¿no? creció bien el siguiente paso sería empezar siempre con la subordinada con los dos núcleos fundamentales de análisis que son el sintagma nominal sujeto y el sintagma nominal predicado sujeto las ganancias de la compañía predicado siempre con el núcleo verbal aumentaron notablemente seguimos avanzando en la pirámide del, de los detalles el sintasma nominal sujeto tiene un determinante las, un núcleo ganancias y contiene dentro un sintasma preposicional de la compañía que en este caso actúa como complemento del nombre, del nombre ganancias. A su vez, ese sintasma no lo hemos puesto pero constaría de una preposición de y un término que sería todo lo que va detrás, la compañía. El término es siempre un sintasma nominal o algo similar a un nombre. ¿De acuerdo? En el caso del predicado, tenemos el núcleo verbal, el verbo, aumentaron, y un sintagma adverbial. Ojo, ponemos sintagma porque aunque tenga una sola palabra, es un sintagma. Un sintagma, recordemos que puede estar formado por una sola palabra o por, por 15, da igual. Esto sería un sintagma adverbial, en este caso, eh, con la función de complemento circunstancial de modo. Veis que ponemos siempre el tipo de sintagma delante y entre paréntesis la función sintáctica que cumple. Los adverbios terminados en mente prácticamente siempre son, eh, son de modo. Está analizada la, la principal, vayamos a la subordinada. Tenemos el núcleo verbal que era crecer. ¿Quién crece o qué cosa crece? Pues sintagma nominal sujeto, su expansión internacional. Luego tendríamos sujeto, su expansión internacional y, predicado, crecer un 30%. Ya hemos dicho que el verbo en este caso es... Es un verbo infinitivo porque es una, una subordinada. ¿no? El sintasma nominal sujeto consta de un determinante, su, que es en este caso un determinante de carácter eh, posesivo, un núcleo nominal, expansión, y un adyacente que forma parte del sintagma nominal sujeto, lógicamente, en este caso un adjetivo, el adyacente que complementa el núcleo expansión. Y en cuanto al predicado, crecer un 30%, pues tenemos el núcleo verbal, crecer, y un 30%, que es un sintagma nominal, en este caso con función de complemento circunstancial de cantidad. Ojo porque no siempre el sintagma nominal es el sujeto, ni mucho menos, puede ser cualquier cosa. De hecho, en este caso es un circunstancial. Indica cuánto creció la cantidad. El sintagma nominal con un determinante 1, un, un núcleo 30, que es un numeral que funciona como un, como un núcleo, y por ciento que sería un sintasma preposicional dentro de ese síntoma nominal un sintasma preposicional que en este caso funciona como complemento circunstancial com, perdón como complemento del nombre del nombre 30 exactamente igual que de la compañía es el nombre el complemento nombre de ganancias por ejemplo y esta sería esta esta oración compuesta